Antes de hablar de los principios de la energía, tenemos que ver el concepto de fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas que provocan que un sistema pierda energía. Es decir, que no se conserve la energía mecánica. Un ejemplo muy simple y muy claro es la fuerza de rozamiento. Cuando hay fuerza de rozamiento hay fricción entre las superficies eh, o por ejemplo entre un objeto y el aire. Y lo que hace es que los objetos se calientan y de esta forma pierden energía. En un plano inclinado, si dejamos deslizar un objeto por el plano y existe rozamiento, se genera calor entre la superficie y el plano y se produce ahí la pérdida de energía. El principio de conservación de la energía mecánica nos dice que si en un sistema no existen fuerzas no conservativas, entonces la, la energía mecánica se conserva, es decir, que la energía mecánica al principio de un proceso y la energía mecánica al final del proceso se mantiene constante. Para nosotros, por ejemplo, en cuarto de la ESO o primero de bachillerato, la las fuerzas no conservativas principalmente pues van a ser las fuerzas de rozamiento. Así que si en un sistema no hay fuerza de rozamiento, quiere decir que la energía mecánica se conserva. Es decir, que la me energía mecánica al principio de un proceso va a ser igual a la energía mecánica al final de un proceso energía mecánica eh, en un principio pues puede ser energía elástica, energía potencial o puede ser energía cinética. Para ejemplos sencillos de cuarto de la ESO pues eh, estudiaremos principalmente la energía potencial y la energía cinética. Es decir, que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Energía potencial inicial pues va a ser m por g por la altura inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y la energía potencial final pues va a ser m por g por h más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Bien, esta ecuación nos permite resolver muchísimos problemas de forma sencilla en los que queramos calcular distancias y velocidades y en los cuales no nos interese el tiempo que se tarda en pasar de un estado a otro. En cuanto aparezca el tiempo ya tendremos que hacer otro tipo de planteamientos, pero aquí, como vemos, ni siquiera interviene la masa ya que están todos los términos y la puedo eliminar. Así que eh, con el principio de conservación de la energía se pueden resolver un montón de problemas de forma súper sencilla. El otro principio importante que vamos a ver respecto a la energía es el teorema de las fuerzas vivas. Que lo que nos dice es que el trabajo total que realizan eh, todas las fuerzas sobre un sistema se invierte en variar la energía cinética del sistema. El sistema puede ser una partícula, puede ser un bloque, una masa, etcétera. Bien, ¿cuál es el trabajo total o el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema? Pues el trabajo total es el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Eh, ¿Cuáles serían las fuerzas conservativas, por ejemplo, en un sistema con un plano inclinado? Pues serían el peso, serían la normal, alguna fuerza externa que está empujando o tirando del, del objeto. Eh, etcétera. ¿Y ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Pues la fuerza de rozamiento, así que el trabajo de todas las fuerzas que intervienen en el sistema más el trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a ser negativo, pues se va a invertir en modificar la energía cinética del sistema. La variación de la energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, es decir, un medio de la masa, por la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, pues este principio, o este teorema, nos puede ayudar también a resolver eh, muchísimos problemas ¿no? los cuales eh, no nos preguntan por el tiempo, de manera también bastante sencilla.